Personas sin identificar penetraron a robar anoche a una vivienda en el sector 24 de abril de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Los desconocidos cargaron con un televisor plasma, un teléfono celular y un reloj de la residencia de la señora María Minaya. ustedes fueron a poner la querella? ¿Llegó usted? No, yo no, ahí no, no, yo no, yo no voy a ir a poner querella. No. Una televisión, un plazo, y un iPhone 5 y un, y un, y un recolzón. No, no, no, no. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.